Cansados dicen sentirse los residentes en el sector Espínola, San Francisco de Macorís, ante la dejadez de las autoridades, pues a más de cuatro años las demandas exigidas continúan sin resolver. Tiene, esta tierra tiene como 20 años y mire, no, no, es toda pena, es toda asco, es toda asco la, la, la situación de, de, de los arreglos, los aparaticos viejos que uno tiene se le despiertan porque... No hay mucho trabajo, hicieron dos o tres pedacitos de calle, ya usted sabe, por pedazo lo hicieron, dan vergüenza, esa es la política de los hombres. Sí. Lo que sucede con esto es que los gobiernos quieren nada más llegar y cuando hay votaciones ellos se meten a las, ocho, a las seis de la tarde y en una noche te hacen una porquería, aquí esto lo que hicieron fue una porquería y aquí no hay agua. Eso está así, porque no hay agua, no hay ni gobierno. Aquí lo que quieren es robarse los cheles y robarse el voto tuyo. El voto de estos nosotros. Nos engañan. ¿Cómo nos engañan? Como se dice lo primero. En una sola noche hacen un disparate y entonces nosotros que somos ignorantes vamos y votamos por ellos. Agua potable, arreglo de calles, entre las demandas esperadas por esa localidad, sin respuesta contundente de la alcaldía, gobernación y gobierno central con tanto tiempo aquí, un barrio de tanta gente y que no tengan una cosa así en una condición así. Yo supongo que, que eso no es debido y así hay varias partes, mata en todas partes. Que hay que estar en acción del de país para que no nos no, no, no dejen así. Tenemos una problemática bastante seria con lo que es eh, esta zona aquí en contén, ya que tiene un... ...un pequeño eh, eh, hondidura ahí... ...donde el, el agua se queda estancada... Eh, ...también quiero hablarle con respecto a lo que es... Eh, ...el sector de la tercera etapa de la espínola. ...tenemos problemática con las calles... ...ya que las autoridades competentes de esta, de esta provincia... ...no nos hacen caso a nosotros... ...y mira la calle, la calle tiene unas condición... ...verdaderamente, que verdaderamente ya nosotros... ...nos encontramos que hacer... Eh, ...le caemos atrás a todas las autoridades... Eh, con respecto al agua y no nos cumplen, verdaderamente que queremos que nos solucionen eh, el sistema de las de la calles. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.